Estamos muy nerviosos pero bueno, vamos, vamos a poder cita. todo, vamos! Bueno, acabamos el show, recién terminamos, recién estrenamos y estoy muy feliz porque lo disfruté un montón. Los nervios pasaron, apenas me subí, así que lo disfruté, gracias a todo este gran equipo si quiere tomar la cámara. Acá, transpiración, transpiración, ¿qué tal estuvo el show? Muy emocionante. Muy ¿Aprobado? Emocionante, muy, muy aprobado, muy emocionante. La gente muy contenta. Luna la rompió. Jere la rompió. Solcito, el solcito, el no solcito la rompió. Yo también. Bueno. Eh, Gene la rompió a la talla que rompió. Ahí sí, sí, que, sí, que Le tomó el, poner el poner micrófono con Así que muy felices. Vamos por más. Vamos por una temporada hermosa. Estoy acá, pero me gusta. Estoy con la suerte, pero me gusta. Te mando un beso.